Sí, sin sí, hillo, a ver, voy a intentarlo hacer sin ¡Uy, por favor! ¡Uy, por favor, me vuelvo loco! <ríe> ¡Por favor, me vuelvo loco! Por favor, ¿cómo se come los amagues este tipo? <risas> no sé ¿Cómo se comen los amagues? Ya está, llegué a mi Está original, eh. Es el server de Discord que tenemos con los pibes. La crew de Twitch se llama así también. ¡Qué grande! Uah. Ahí está, adentro. A... Che. che, como Ay. que son medio malardos esto, Mira lo que le hice. Sí, sí. <ríe> che, es boludo, esto es para guardarlo. Sí, son Yo lo voy a clipear esto. <ríe> ¿Cómo se la morfó? Está malardo. Está malardo. ¿Estás uno de uno? Sí. No le no? ganaste. Eh sin una magia Amigo la que El le, le de la, madre. Señora, la que le aso, la que le no Pero, pero, pero, Se pero, tiempo eh pero, que ahí Aquí, pero, ahí pero, que. ahí pero, Uh, que si, que si, que si, que si, que si, que si, no si, Louis Jackson? No, eso no, tiene perdón, eh. ¿Qué ¿Tú esa que no ¡Qué si, ¿Qué si, que oh, que oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! I'm yeah.